Vale, burguer, soy pobre. Oye tú, ¿te gustaría ganar mucho dinero y poder pagarle a Copel? Ah caray, eso sí me interesa. ¿Detalles y precio? Es muy sencillo, solo tienes que jugar conmigo. Pues dígame, pa qué soy bueno? Pues para nada, carbón. ¿Por algo estás endeudado hasta las chanclas? Ah, no manches, sí cierto. Como sea, mira pon atención. A ver, no me interrumpas. Chifla de Mauser. Mira, el juego va así. Si tú le das vuelta al papel como si fueran tazos ganas 100 dólares. ¿Y si pierdo? Te doy la burguisa de tu vida. Achuchas pues sobres nos agarramos a burgazos. 30 cachetadas y 15 burgazos después. X de X de X de X de por fin le di vuelta a esta cosa, ahora si me toca darte un burgazo, pon la jeta. Felicidades carbón, hasta que haces algo bien, toma tus 100 dólares, cómprate un pinche desodorante, que hueles a caca. Ah. Ja ja ja ja, si quieren ver la parte 2 donde invito a este y otros pobretones a jugar dejen su hermoso like y su comentario juas juas esto fue, el juego del calamar al estilo memes chistosos.